Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá en mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos entonces lo que tiene que ver con el mes de marzo ¿Y por qué lo subo hoy si salió el video hace dos días, tres días? Bueno, básicamente porque hoy es primero de marzo Entonces no te voy a subir un video de, de lo que viene dentro de cinco años Así que, nada, vamos a meterlos en, directamente en el video de eh, Wargaming, de World of Tanks, eh, Latinoamérica Que nos hizo, que nos preparó muy amablemente la señorita Hitomi Vamos a verlo Aclaro una cosa, espero que se escuche bien, porque la otra vez me dijeron que se escuchaba muy bajito eh, en los celulares. Lo comprobé en mi celu y la verdad que se escucha un toque bajo. Ahora en la compu se escucha zarpado, pero en el celu se escucha medio malardo. Otra cosa que quería aclarar es, arriba le voy a estar dejando tarjetitas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo sorteo de... Estamos sorteando 7 días, 14 días de cuenta premium y estamos sorteando 1.250 de oro y 2.500 de oro. Así que, forma de participar, abajo en la descripción, te lo, te lo, te lo aclaro, es el video anterior, pero... Facilísimo, es cortito, re fácil, cortita y al pie. Tienen que entrar al último video que yo les había dicho de McDonald's, de los chicos de Ideas Eternas Cultura Travelers, así que si entran directamente ahí, tienen que suscribirse y dejar su nick en ese video de eh, McDonald's, así que directamente nada, es re sencillo, vamos. Hola comandantes, espero que hayan disfrutado de nuestras celebraciones por el año nuevo lunar y que hayan recargado energías porque recién estamos calentando los motores. Acompáñenme en un nuevo episodio de Noticias desde el Frente con todo lo que traerá marzo. Apenas pasaron unas semanas de la llegada de los tanques pesados italianos al juego, pero nuestros desarrolladores ya se están preparando para introducir una nueva actualización que incorporará aún más mejoras a la interfaz. El regreso de cazador de acero, el reequilibrio de algunos vehículos premium y una función para intercambiar planos por otros objetos que llegará en breve. Eso está muy bueno, vas a poder cambiar planos por eh, tripulante, no sé qué, por camuflajes, por libros y por... Eh, También de hay buenas noticias para los que esperaban novedades de... Vuelve el pase, pase de batalla, de batalla Que regresará para la cuarta temporada en marzo. Si bien todavía estamos trabajando en los detalles finales, como los vehículos de recompensa disponibles, deben saber que hemos hecho modificaciones mayores para que este evento sea más accesible para todos. Bueno, pase de batalla. A ver, vamos a acomodarnos un poquito las ideas. Eh, tres capítulos por temporada. Tres, capi eh, tres vehículos principales. Tres estilos 3 de progresivos. Y tres commanders comandantes. Más modos de juego. Batallas, eh, antes era batalla aleatoria, la solamente. Las clasificatorias también. Cazadores de acero también. Línea de frente también. Todo va a sumar para el pase de batalla. Claro, pero si te estoy jugando todos los modos. ¿Por qué me dejas solamente que batalla random eh, sea el único que me sume para... Para pase de batalla, bueno, entonces está buenísimo porque ahora se dieron cuenta que tienen que englobar todo Después, más elecciones, equipamientos a recibir, nacionalidades de los planos, libros y comandantes También pueden cambiar su eh, rol Fichas por artículos, esto está bueno Nueva moneda que se canjea por vehículos de recompensa y otros objetos Nueva moneda, bien, atentos a eso Vamos Hitomi, te escucho por ejemplo, podrán ganar puntos de otras formas, además de jugar batallas aleatorias. No deberán elegir un bando teniendo que resignar un comandante por otro y podrán elegir la nacionalidad de los planos y libros de tripulación. Como mencionamos, Cazador de Acero será ahora uno de los modos en los que podrán ganar puntos de pase de batalla. Pero ese no será el único cambio para la versión 2021 de nuestro Battle Royale que comenzará en marzo. Finalmente agregaremos repeticiones, así que reportar tramposos no requerirá de cosas como tener que grabar o transmitir en vivo. Ahora solo necesitarán enviar su... Bueno... Esto es un punto clave y quiero destacarlo Porque está muy bien, a ver Antes que pasaban cazadores de acero Se hacían pelotones eh, Flacos de, no sé, conocidos, amigos y demás En, en, la, en el modo individual Y eh, salían a cazarte O sea, hacían tipo conteo Y, y pues salían a cazar a todos los que estén por ahí Y después luchaban mano a mano Uno salía primero, uno salía segundo, uno salía tercero Pero estaban siempre ahí los tres porque estaban jugando en pelotón Bueno, ahora cuando eso sea tan evidente Agarro y puedo... Enviar esa replay a Wargaming, ahora, ahora, eso está muy bien y lo, lo aplaudo y lo recalco, ahora Si yo mando la replay y es re obvio que es, que están haciendo conteo y se nota porque entre ellos no se matan Wargaming vos tenés que hacer algo, ¿Eh? porque si no otra vez volvemos a lo mismo de siempre Uno crea ticket y si sentís que no hay una respuesta eficiente del otro lado porque muchas veces te mandas ticket porque te o te putearon, o te mandaron a la miércoles, o este, ve que chabón eh, Tenés la impresión de que está usando algún tipo de mod ilegal o lo que sea. Y, eh, y bueno, entonces mandás la replay y todo, y te dicen, bueno, sí, te copian y pegan ahí. Y sentís que realmente no hay alguien del otro lado que ponga las cosas en su lugar. Entonces, eso no está bueno. ¿Las repeticiones? Buenísimo. Sí, sí, por fin, la puta madre, está buenísimo. Eso está joya. Ahora. Ustedes tienen que tomar eh, decisiones del otro lado, del mostrador. Nosotros mandamos la replay para ver qué onda. Ustedes eh, tienen que tomar, de ahí, pum, sancionar. Si no, eh, va a ser lo mismo que nada. Integrado a pase de batalla. Bueno, lo que decíamos recién, Cazadores de Acero va integrado, a punto, eh, va integrado a pase de batalla. Da puntos, pero no hace falta jugarlos para completar pase de batalla. Nuevos módulos y revisiones. mismos vehículos, pero completamente renovados. Van a haber algunos retoquecillos nuevas estadísticas eh, post batalla, ahora podrán saber quiénes estaban anonimizados, bien, van a poder ver quiénes estaban anonimizados Modo espectador, si son destruidos puedes seguir al que te mató y al que mató, al que mató y al que mató, bueno, eso Repetición, y para quienes no quieren tener dudas, pueden permanecer en batalla luego de ser destruidos y seguir a su cazador y luego al cazador de su cazador, y luego al cazador del cazador de su cazador. <risa> bueno, creo que ya captaron la idea. Ah, y una cosa más que seguramente alegra a varios. Jugar cazador de acero no es indispensable para completar pase de batalla. Les ayudará a sumar más puntos, pero pueden optar por los modos de juego que les gusten más. Con el episodio anterior en Hitomi Facts, aclaramos la relación entre los equipos de las diferentes versiones del juego y cómo es que se producen los cambios en PC. En el día de hoy, vamos a cubrir la diferencia entre eventos globales y regionales, que suele ser un punto que también ocasiona confusión. Al igual que cada versión de World of Tanks, cada región administrativa tiene responsables diferentes y todas colaboran con nuestro Centro de Desarrollo en Minsk, Bielorrusia. Cada región tiene dos funciones principales, organizar sus propias actividades de acuerdo a sí, no, no so, no la las preferencias de su comunidad y coordinar con Minsk los eventos que son para todos los jugadores. Quizás algunos ejemplos ayuden a explicar mejor cómo funciona esta relación. Línea del Frente, Cazador de Acero, Pase de Batalla y tantos otros son eventos globales que ocurren en todo el mundo. Requieren mucho desarrollo y recursos. Los especiales de independencia y otras festividades locales requieren de menos desarrollo y, si bien son para una región entera, están todos orientados a públicos más específicos. Esta forma de organización nos permite dos cosas fundamentales para nosotros: dar respuesta a las necesidades de cada región y poder trabajar con Minsk en aspectos comunes para todos nuestros jugadores. Se los traduzco muy básico, muy sencillo: o sea, región, tenés eh, lo que es, hay cuestiones globales que se encargan desde Bielorrusia y las regionales, que son eventos mínimos, día, de la, día de, no sé, de la independencia argentina, bueno, es regional, Minsk no va a sacar algo de, o sea. Se divide en regiones. Lo que es regional es chiquito para, las, para Argentina, la selección argentina. Para Argentina, para Brasil, Colombia, Chile, Perú, lo que sea. Bueno, es una, regional es una cosa. Y después tenés los eventos mega grosos, globales, que son todo lo que tiene que ver con cambios del juego. Eso se hace desde allá, desde la madre Bielorrusia. Dicho de otra manera, la prioridad de nuestros desarrolladores son todos los jugadores del mundo en su conjunto, mientras que la de las regiones son sus propias comunidades. Ahí está. A partir de este mes vamos a presentar los especiales y ofertas del mes con un nuevo formato. Así que díganos si les gusta. Primero será el turno del UDES 15-16 a partir del 5 de marzo y luego le seguirá el Grille 15. Dos buenos tanques. Si pueden hacer las líneas van a tener descuento en lo que tiene que ver con, con créditos y bonificaciones. Así que traten de hacerlo porque el UDES está muy bueno. Eh, es muy troll, fíjate lo que es esa cúpula hiper inclinada, hiper-hiper, que hiper, eh, muchas veces vas a rebotar un montón de tiros y tiene una depresión tremenda, con lo cual es, está en, en muchos aspectos, está muy roto. No es un tanque roto, está, está muy balanceado, eh, pero digamos, está, está bueno si te gustan los medianos. Y la Grilla 15, sabe lo que es? Una bestia que pega con una presión tremenda. Pero a veces te trolea un poquito el cañón, pero no deja de ser un una, una cazatanque tremendo. Ese cañón te, te mata, desde el 20 de marzo. Del 6 al 9 de marzo tendremos un especial dedicado al Día Internacional de la Mujer, en el que podrán obtener potenciadores, diseños de tripulación y cuenta premium de World of Tanks. No olviden revisar el portal porque tendremos mucho más planeado para este día. Del 12 al 15 tendremos algunas misiones secretas, así que sigan las noticias para descubrir cuáles son. Del 17 al 22, por el Día de San Patricio, habrá grandes descuentos en créditos en vehículos investigables y consumibles, como así también potenciadores por 5 de experiencia y más. Y del 26 al 29, tómense la temperatura porque tendremos una fiebre de experiencia para vehículos premium irregulares y descuentos en la conversión de experiencia de combate a experiencia libre. Y ningún mes estaría verdaderamente completo sin ofertas especiales. A ver, mes. Bien, bien, bien. Escuchen lo que se viene para vender en marzo. Van a tener para poder comprar. Así que si tenés plata en marzo, sos de los pocos que tienen plata para poder comprar tanque spreading. Eh, fíjate que acá tenés un par, mirá. Chrysler K. Eh, uno de los mejores sidescraperos que hay. La torreta es bastante, bastante dura. No le vas a entrar. Eh, es complicadísimo. Un tanque lo único que tiene que es muy lenteja y tenés el chasis todo adelante, pero bueno. Es ideal para hacer ese scrapping. PK7501K. A mí, en lo personal, no me gusta. ¿Por qué? Porque relegas 10 millones de cosas para tener eh, un super cañón que sí está muy bueno, pero tenés que acercarte tanto al rival, porque a veces es tan troll, tan impreciso, que los tiros van o a cualquier lado eh, y encima te, te, te entra todo. Porque la verdad es esa. Tenés el, las mejillas del mantelete, te entran. En la cúpula, te entran. En el, en el chapón de abajo te entra, o sea, te, en, te entra en todos lados Entonces, vas para ir a dos por hora y que te entre en todos lados, Y ni da, bro Pero bueno, es mi consejo, después cada uno puede hacer lo que quiere, obviamente 703 versión 2, el primer doble cañón premium que teníamos eh, Para mí es una bestia, es un tancazo. antes que el BK-75, pero pff, toda la vida KB-2R, el KB-2 de toda la vida, versión Ragnarok, con el, pff, es así el, Es el KB-2, no, no hay más Medianos, 34.3, pega muy bien, mmm, penetración de 186 con AP y tiene una hit de 2.50 como todos los chinos, eh, mmm, no sé si, si te gustan los chinos y si estás acostumbrado a ese tipo de cañones imprecisos, eh, puede ser el tuyo, yo la verdad es que no me acostumbré con, con ese tipo de, de tanques. 34E, Lance en C, Lance tiene una, la movilidad básicamente un ligero. Creo que si no mal recuerdo tiene 245 con la PCR, con la munición premium, tiene AP y APCR. Eh, es un lindo tanque, se queda un poquito corto con la, con, la, con la munición premium, pero es recomendable por la movilidad que tiene y, y te puedes mover por todos lados, muy buena depresión El Pudel, un mediano de tier 6 más, yo la verdad es que si tenés que comprar algún tanque, no te recomendaría el PuDEL. Si te gusta el PuDEL, por supuesto, compártelo. Es el típico Panther alemán, pero este es polaco. Es lo mismo. Eh, no, yo... Eh, pero, o sea, si son Como consejo de amigo, te digo, PuDEL o, por ejemplo, 85M, que lo tenés en la línea para comprar por oro. Y toda la vida el 85M, olvídate. Pero bueno, ahí está. Si te gusta el PuDEL, lo tienes. 4202 FB, un poco troll, pero en la torreta incluso te entran a veces. Eh, es para... Es el típico torretero inglés. Pero, es buena cadencia y no sé. Centurion Rack, sí, prefiero, antes que el FB, prefiero toda la vida el Centurion. El típico de los ingleses, recarga rápida, buen torreteo, excelente. Movilidad relativamente buena, no es el más rápido, no es el más lento, está ahí. T-42, eh, realmente es, no lo ves mucho en batalla es porque no es del todo bueno. Eh, yo lo tengo y la verdad es que no lo usé mucho y no sé si lo usaría. T28 es el de Tier 3, que lo estuve viendo bastante, eh, porque se está vendiendo. Me dijeron que se está vendiendo muy muy bien. Y creo que es una buena compra. No por el tanque en sí. Que eh, no, no sea sé que la experiencia no tengo ni idea, porque no lo jugué nunca. Ni siquiera lo tengo. Pero eh, viene con una oferta de 30 días premium. No sé, en otros países. Argentina creo que está algo así de 230 pesos. Algo así. O sea, me parece que está bueno. Y. La élite de la élite, lo más de lo más, el dulce de leche, la crema ahí de, del pastel, el E25 que es una bestia, ya saben que es invisible En nuestra tienda premium, solo echen un vistazo a los vehículos de este mes y estén atentos para no perderse al que tengan en la mira Y ahora lo que todos esperaban, el código del mes, recuerden que al activarlo irán recibiendo Código vuelve cazadores de acero, ya con eso puedes activar el código y ahí te va a decir Hitomi que te da". ...misiones por alquileres a lo largo de marzo. También recibirán desafíos especiales para los vehículos en dorado. Y si se coronan como los reyes de los mancos con ellos, obtendrán descuentos adicionales. Me gusta mucho que le están metiendo humor a los, al libreto. Está, está, me, eso me divierte mucho. Como recién ponía ahí, la, eh, por fin las grabaciones, la put, eh, así como puteando. Después tenía, no, no es la madre Rusia, o sea, le están metiendo chispa. Y eso está bueno, divierte. ...en paquetes seleccionados de nuestra tienda Premium. Ahora que el enfrentamiento de equipos llegó a su fin y mi amiga y colega Commander AF fue la contundente ganadora Ganamos, ganamos, yo te voté Commander y mis chicos, la gente que estaba conmigo ahí te votó también así que. Ahora vamos con un sorteo en su honor Primero refresquemos la memoria El primer enfrentamiento de equipos de las Américas tuvo como protagonistas a tres Wargamers: Gamers Cap Mech, líder de comunidad Tragic Loss, encargada de los streams oficiales, y a Commander AF, presentadora de NA. Y ahora la consigna del sorteo. Si fuéramos a repetir esta actividad el año próximo, ¿a quiénes les gustaría ver? Recuerden que este es un evento para nuestra región, así que deberían ser personajes vinculados a World of Tanks y a las Américas. Ah, mirá qué interesante, ¿eh? Bueno, está bueno eso, así que nada, si quieren verme pongan ahí, andando, andando, andando, andando, metan, dando mil como veces. En sus respuestas, cinco afortunados comandantes se llevarán un vehículo premium al azar, mientras que otros diez se irán con un pack especial. No olviden su nick, tienen tiempo hasta el 15 de marzo. Si el ERNG lo desea, puede que sus nicks salgan en... A ver, eh, si conozco a alguno siempre me gusta Chiméritas. Dylan Castro lo conozco, Luciferions lo conozco. Pantalla como los de ellos. Eh, Curiokey Game lo conozco, Agustín 0123, te, le, le, lo conozco eh, Después no conozco a nadie más Por cierto, este no es solo un episodio más, comandantes Hoy se cumple un año desde que me sumé a esta hermosa familia Así que aquí les va un código extra A la miércoles ¿cómo están con los códigos? Papá están regalando a pleno Aniversario de Hitomi 2021 Chicos, es válido hasta el 31 de marzo Así que tienen tiempo de sobra Pónganlo Aniversario de Hitomi 2021 que lo disfruten buena suerte en el campo de batalla y no olviden participar en las pruebas de la tripulación 2.0 nos vemos bueno eh, hermoso el video así que nada buenísimo ya saben tienen toda la información de todo lo que se viene para este mes hermoso de marzo pesos cuídense recuerden participar del sorteo que estamos haciendo en el canal de ideas eternas por eh, días de cuenta y por oro así que no les cuesta nada van se suscriben allá dejan su nick ponen acá el, el nick de el nick ahí, su nick en el video este de Wargaming eh, War of Tanks Latinoamérica Y eh, ya pueden participar por todos los tanques Eso que decían, el E25, el bk 70 bueno Todo eso, así que bueno, chicos Cuídense, que tengan un hermoso día Hermosa semana, y nos vemos en el próximo video Chau chau